hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella el día de hoy veremos el movimiento armónico simple y lo dividiremos en dos partes en esta clase veremos qué es el movimiento armónico simple y dónde se presenta análisis de péndulos y resortes fórmulas del movimiento de movimiento armónico simple y por último ejemplos del movimiento armónico simple. No siendo más, comencemos. Definamos el movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico en intervalos iguales de tiempo que ocurre al lado y lado del punto de equilibrio. O sea, que siempre se parte de un punto de equilibrio y un movimiento se repite de forma periódica. Miremos algunos ejemplos en la vida real. Tenemos el movimiento de un niño montado en un columpio es un ejemplo de movimiento armónico simple. El movimiento de los resortes también es otro ejemplo. Y también podemos ver el movimiento de los péndulos. Ese también es un movimiento armónico simple. Vamos a mirar su comportamiento. Tenemos lo siguiente, vamos a analizar este péndulo. Él empieza a oscilar y se comporta de esta forma describe este comportamiento el centro se le conoce como el punto de equilibrio aquí es donde está el punto de equilibrio bien analicemos las energías que consume tiene una energía potencial y una energía cinética vemos que la potencial depende de la posición y la cinética de la velocidad entonces la energía potencial se convierte a energía cinética y empieza a oscilar Miremoslo de forma gráfica. Primeramente, la energía potencial va disminuyendo, puesto que se convierte a energía cinética. Y esta M significa energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? La energía potencial y la energía cinética. La combinación de ambas. Ahora, vamos a mirar la velocidad y aceleración que presenta este péndulo. Miremoslo acá. En el punto de equilibrio y en cada uno de estos extremos. Estamos asumiendo de que el resorte se estira hasta lo máximo en sus extremos. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad en los extremos es igual a cero. Y en el centro, en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Ahora miremos qué pasa con la aceleración. En los extremos es máxima y en el centro es igual a cero. Bien, vamos a mirar una serie de fórmulas que se aplican en el movimiento armónico simple. Tenemos lo siguiente. Periodo. Frecuencia. Frecuencia acá de nuevo. Esta W se conoce como velocidad angular. Velocidad angular. Y pi es un número que equivale a 3,1416. Entonces, tenemos lo siguiente. T es el periodo que se puede dar en segundo, o horas. W. Es la velocidad angular, que es radianes sobre segundos. n, que está acá, representa el número de vueltas o oscilaciones. Y f es la frecuencia, que es vueltas sobre segundos o se le conoce también como los hertz. Ahora, estas serían algunas de las fórmulas que vamos a manejar en el movimiento armónico simple. Vamos a analizar cómo se comportan los péndulos y los resortes. Tenemos lo siguiente. Tenemos este péndulo. El péndulo no depende de la masa. O sea que si esta bolita fuera mucho más grande o más pesada, no me importa la masa. Me importa la longitud. A los péndulos les importa la longitud. Ahora miremos qué pasa en los resortes. En los resortes, Pasa lo contrario, me interesa la masa. No importa cuánto se elongue esto, no. Lo que importa es la masa, la masa y una constante de elasticidad. Entonces, en los resortes importa la masa y en los péndulos la longitud. Es importante que hagamos esa diferencia. Ahora miremos estas fórmulas referentes al péndulo y a los resortes. En los péndulos, si quiero calcular el periodo, dije que me interesa la longitud. Mientras que en los resortes, la masa. Entonces definamos cada una de estas variables. T es periodo, G es gravedad. Si no me dicen que estoy en otro lugar diferente a la Tierra, la gravedad va a ser 9,8 metros sobre segundos. Y tenemos L, que es la longitud, que se puede dar en metros o en kilómetros m que es la masa para resortes y k la constante de elasticidad que es newton sobre metros vamos a mirar una serie de ejemplos para dar mayor claridad al manejo de estas fórmulas ejemplo número 1. después de llegar a un planeta desconocido un explorador espacial decide construir un péndulo simple con longitud de 25 centímetros y efectúa 40 oscilaciones en 45 segundos ¿cuánto vale la gravedad del movimiento? miremos el periodo, no olvidemos que es tiempo sobre el número de vueltas y tenemos la fórmula del péndulo que el periodo es 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad miremos lo siguiente necesito calcular primeramente este periodo tengo la longitud que me la dan y me están preguntando la gravedad, o sea que esta variable la debo despejar. Entonces me voy a calcular primeramente el periodo. El periodo va a ser igual a los 45 segundos que me dan sobre las vueltas. 45 dividido 40, eso nos da 1,125 segundos. Ese sería el periodo. Vamos a reemplazarlo en esta ecuación. Entonces nos quedaría 1,125. 2 por pi... Pi no olvidemos que es 3,1416, la longitud, como es 25 centímetros, la pasamos a metros, dividiendo por 100 nos da 0,25 metros. Ahora efectuemos las operaciones. Hacemos esta multiplicación, la raíz de 0,25 da 0,5. Y por propiedades de las raíces, puedo partir la raíz y dejar raíz de g. ¿Para qué hacemos esto? Porque debemos despejar la variable g, que es la gravedad. Como está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. Efectuamos esta multiplicación, esto nos da 3,14. Ahora, este número que está multiplicando la raíz, lo vamos a pasar a dividir. Efectuamos la división, nos da 2,79. Y como está la raíz, para cancelar la raíz, debo elevar al cuadrado. Entonces, elevo 2,79 al cuadrado. Esto nos da... 7,78 metros sobre segundos al cuadrado como no estoy en la tierra la astronauta está por fuera de la tierra la gravedad es diferente a 9,8 entonces esta sería la gravedad que está utilizando ese péndulo vamos a mirar ahora un siguiente ejemplo ejemplo número 2 una masa de 0,5 kilogramos cuelga de un resorte con constante de elasticidad, K igual 50 newtons sobre metros. Calcule la frecuencia de dicho resorte. Tenemos lo siguiente. El periodo es igual a 2 pi por M sobre K. Pero no me están pidiendo el periodo. Vemos que esta es la fórmula para res resortes. Entonces, vamos a invertir la, el periodo para hallar la frecuencia. ¿Ven que la inversa del periodo es la frecuencia? Entonces, nos quedaría... Al invertir, bajo la variable k, que está abajo, la subo, m, k queda en la parte de arriba, m pasa en el denominador, y este 2pi, que está acá multiplicando, lo paso a dividir, se invierte. Ahora, reemplazando, nos quedaría 1 dividido 2 por 3,1416, la constante vale 50, sobre la masa que es 0,5. Efectuamos esta operación, esto nos da 10. 10 por 1 daría 10 y esta multiplicación da 6,28. 10 dividido 6,28 nos da 1,59 Hz. Esa sería la frecuencia, 1,59 Hz. De esta manera se concluye este ejercicio.